los hombres poderosos son malinterpretados. Un hombre poderoso puede ser visto como un hombre que tiene el afán de acumular riquezas para lograr prestigio económico que le permita imponer su voluntad. Un hombre que considera al mundo como un campo de batalla el cual debe dominar. Alguien calculador, que se mueve de acuerdo a los acontecimientos. Además, el bienestar de la comunidad no le interesa. Se piensa que, aprovechado y en el fondo, puede ser considerado un hombre egoísta. Pero, estas características no se aplican a todos los hombres poderosos. En realidad, ser un hombre poderoso es el que tiene un buen branding personal, estilócrata, el branding personal es una de las herramientas de comunicación más importantes para el ámbito profesional. Esto refleja el puesto que ejerces, tu personalidad e incluso el éxito alcanzado. Y no es que seamos superficiales, estilócrata. Es que así funciona la mente humana. Esto está avalado por la ciencia. En un estudio, se concluyó que la ropa que llevamos provoca cambios en la forma de pensar y percibir el entorno. Para ello, se realizó una prueba vistiendo a un hombre con bata blanca de laboratorio frente a un grupo de personas. Ante esto, el público asumió que el hombre era un doctor o un científico, pues lo mismo sucede en el entorno profesional. Si luces como un hombre exitoso, serás percibido como un hombre poderoso. En resumen, la manera como te vistes hará que tu imagen se eleve o se devalúe. Es por esta razón que es muy importante que los hombres sepan cuidar cada detalle para lograr una proyección poderosa y de alto estatus. Pero, además de esto existen ciertas cosas que debes considerar para poder considerarte un hombre poderoso. Así que toma nota de lo siguiente. 1. No te comprometas con nadie. Aunque muchas veces el compromiso es invisible, se sabe cuándo existe. Uno sabe quién está comprometido con un proyecto y quién no. Las personas se comprometen cuando realmente creen que es importante. A menudo dan algo de sí mismos hasta que se sienten incómodos o deben hacer algunos sacrificios. Se interesan por las metas del grupo y por las personas del grupo. Para ser un hombre poderoso, no necesitas liarte con nadie, ya que lo único que importa es lo que puedes lograr tú mismo. Ser poderoso significa no perder tu libertad e independencia. Es por eso que debes evitar los compromisos y fiarte de tus propios méritos. 2. No ocultes tu rabia. Las personas que de vez en cuando muestran su rabia suelen ser vistas como fuertes, dominantes e inteligentes. Por ejemplo, cuando un jefe evita conflictos para mantener contento a su equipo, corre el riesgo de ser visto como débil e irónicamente generar aún más conflictos. Estilócrata, el conflicto es inevitable, por lo tanto, no hay un punto real al querer huir de él. Maneja las cosas de la manera más racional y tranquila posible pero tampoco temas expresar enojo. En términos de poder, el enojo es al menos mejor que el arrepentimiento o tristeza. Permitir que expreses tu enojo no significa que tengas que ser despiadado. Significa que tendrás que demostrar que no te pueden mangonear. 3. No intentes caerle bien a los demás. Hay ocasiones donde no ser visto como el más agradable puede ser mejor para generar respeto. Pero esto no significa que actúes como un ogro, ya que debes tratar de llevarte bien con la mayoría de las personas. Sin embargo, al mismo tiempo, no podrás complacer a todos. No tengas miedo de ir contracorriente y de ponerte en el lado malo de alguien. Si siempre te ajustas a las expectativas de los demás, nunca conseguirás ningún poder o prestigio. 4. Trata a las personas con cortesía profesional. Para exigir respeto, debes estar dispuesto a darlo. El tiempo de la otra parte es tan valioso como el tuyo y tendrás que demostrar tu comprensión de ese hecho clave. Sigue la regla de oro trata a los demás como te gustaría que te traten. No te gustaría que alguien llegara tarde a una reunión y que no te avisara con anticipación. Ni te gustaría que le hicieras un favor a alguien y que esa persona ni te lo agradezca. Si alguien que demuestra este tipo de comportamiento pierde tu confianza, tú perderás la confianza de los demás si te comportas así. 5. No hables más de la cuenta. La gente poderosa intimida por lo poco que dice. Además de que hablar poco muestra inteligencia, ya que entre más cosas digas, más probabilidades habrá de que se te salga alguna tontería. En sí, lo único para lo que debes expresarte es para decir cosas concretas y directas, que no te afecten en nada dar tu punto de vista sin trastabillar de esta manera los demás te verán con respeto 6 evita a la gente negativa la gente que no está bien anímicamente puede contagiarte con su desgracia estar cerca de gente negativa solo traerá cosas negativas a tu vida evitando así que puedas prosperar, tanto en el ámbito profesional y sentimental. Es por esta razón que aunque no te relaciones con muchas personas, las pocas que te rodean deben ser gente feliz y afortunada. Recuerda que de igual manera, debes proyectar positivismo y una buena autoestima. Amigo estilócrata,